Podemos definir campo de una forma sencilla, diciendo que es aquella región del espacio cuyas propiedades son perturbadas o modificadas por la presencia de una partícula. Todos los cuerpos que tienen masa generan un campo a su alrededor. Este campo lo llamamos campo gravitatorio. Así que cualquier astro genera un campo gravitatorio a su alrededor. El Sol, la Luna, la Tierra, las estrellas, cualquiera de los planetas del sistema solar, etc. Las líneas de campo son representaciones gráficas del campo que genera una partícula. Así, la Tierra, el Sol, la Luna, etcétera, generan un campo alrededor y lo podemos representar con líneas de campo. Por ejemplo, si hiciéramos aparecer por arte de magia una masa de un kilogramo a cierta distancia de la Luna, sabemos que la Luna la traería hacia su centro. Lo mismo pasaría con la Tierra. Podemos representar el campo gravitatorio de la siguiente manera utilizando líneas de campo.